El beso del el dipi y el polaco para entrar al bailando. Los cantantes desean volver a la pista de Showmatch y compartieron un video en el que se dan un pico. Entérate los detalles, en esta nota. De cara al Bailando de este año, el Dippy y el polaco hicieron un video en Twitter que despertó la sorpresa de sus seguidores. En el video, Dippy le propuso a su par ir a bailar juntos al certamen de Marcelo Tinelli. El cantante aceptó y para sellar la propuesta se dieron un pico. Por si quedaban dudas, el ex de Mariana Diargo aclaró al pie del posteo, los que nos quedamos fuera del bailando, juntos otra vez. ¿A Aquí tenía que ver el beso arroba so much. Mira.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 Los cantantes de cumbia quieren volver al Los cantantes de cumbia quieren volver al bailando. De cara al bailando de este año, el DIPI y el polaco hicieron un video en Twitter que despertó la sorpresa de sus seguidores.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 Mira. Era necesario. El Dip y el Polaco se dieron un beso para entrar al bailando. Los cantantes El Dipi y El Polaco desean volver a la pista de Showmatch y compartieron un video en el que se dan un pico. ¿Funcionará? ¿Sí? A medida que el verano avanza, aquellas personas que no fueron a apalabradas para participar del reality de Bailando por un sueño. Tal como sucede con los cantantes Dip y polaco, intentan por todos los medios que sus nombres aparezcan en alguna lista de posibles candidatos. El cantante tropical El Dip, quien hace algunos años logró ser parte del grupo de famosos y aspirantes a famosos que participan del Bailando por un sueño. Compartió un video donde planea su ofrecimiento para ser parte del reality en la versión 2019. ¿Bailamos en Sowmatch el año que viene? Le pregunta el DIPI a el polaco, quien le responde rápidamente, sí, bailamos juntos. Tal como sucedió con José María Muscari en 2011, los cantantes planean entonces formar una pareja de bailarines hombres. Por suerte para ellos, aún no se ha conocido el nombre de ninguno de los participantes, por lo que todavía existe la posibilidad de que reciban el tan ansiado llamado de la producción de La Oflia.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 El pedido de los cantantes es para participar de un año en el cual, según adelantó Marcelo Tinelli, habrá un super bailando, puesto que en el 2019 se cumplen 30 años de So Much. La pantalla estará muy caliente, puesto que el conductor del reality planea convocar a varios de los humoristas que trabajaron a su lado durante las últimas tres décadas, Muchos de los cuales trabajan en estos momentos para Telefe, canal que no está dispuesto a ceder a sus figuras. El polaco y el dipi se besaron para entrar al bailando. Los cantantes quieren estar en la pista de Showmatch en 2019 y se mostraron dispuestos a todo. Se viene una nueva edición del Bailando y ya comienzan las campañas de los artistas para ser convocados por la producción de Marcelo Tinelli. En esta línea, el DIPI le propuso al polaco ser su pareja en el certamen, el cantante aceptó y sellaron el acuerdo con un pico. La expareja de Mariana Diarco publicó la escena en Twitter y escribió, Los que nos quedamos fuera del bailando, juntos otra vez. ¿A qué tenía que ver el beso arroba so much. A lo Maradona y Caniglia, El pico de el DIPI y el polaco para entrar de nuevo al bailando. Los cantantes de Cumbia le pidieron indirectamente a Marcelo Tinelli bailar juntos en el Super Bailando. ¿Se les dará? ¿Bailamos en Showmatch el año que viene? Le pregunta el Dippy a el polaco. Sí, bailamos juntos, responde el ex de Karina, la princesita, y ahí nomás salió piquito. En un video que publicó Dippy en su Twitter se puede ver esta particular escena que nos hizo acordar al famoso beso entre Diego Maradona y Claudio Polcanigia. Si bien aún no se sabe qué parejas estarán en el super bailando así lo anunció Marcelo, es muy probable que haya figuritas repetidas. Es por eso que el DIPI parece haber empezado nuevamente su campaña para formar parte, ya que en su única participación no llegó a mucho. Si el polaco vuelve sería la tercera participación en el certamen. ¿Se dará? El beso entre el dipi y el polaco para sellar su reconciliación y un pedido a Marcelo Tinelli. Los cantantes estaban distanciados desde hace años. El ex de Mariana Diarco había acusado al ex de Silvina Luna de intentar bajarlo de varios trabajos. Luego de años de distanciamiento y acusaciones cruzadas el dipi y el polaco finalmente se amigaron y para sellar su reconciliación, se dieron un beso en la boca. Además, le realizaron un particular pedido a Marcelo Tinelli. ¿Qué haces? Le pregunta el ex de Mariana Diarco al ex de Silvina Luna y agrega. ¿Vamos a Show match el año que viene? Y lejos de los rencores, Ezequiel Quircaluk responde muy seguro, sí, vamos juntos. Para mostrar que los rencores y las diferencias quedaron completamente atrás, los cantantes se acercaron y se dieron un pico, en el video que el mismo Dippy compartió a través de su cuenta de Twitter. Las diferencias entre ellos se hicieron públicas en enero del 2017 cuando ambos hacían fuerza por estar en el Bailando. En ese momento, el cantante de Soy Soltero acusó a su colega de haberlo querido bajar del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. En la semana me llamaron cinco personas para decirme que el polaco está haciendo fuerza con gente muy de arriba de ideas para que yo no entre. Todavía no entiendo por qué, ahora me llamó otra mina y me dice lo mismo, son seis personas, había asegurado en ese momento el DIPI a Jorge Rial en intrusos. También dijo que lo había bajado de varios shows en Carlos Paz, donde el polaco estaba haciendo temporada con la obra de teatro Abracadabra. Yo tenía que tocar en un boliche muy importante y a este muchacho se le ocurre que no iba a tocar otro día que el día que yo iba a tocar, me levantan las dos fechas, Parece que todo eso quedó atrás y las acusaciones entre ellos son cosa del pasado, mientras aguardan por un lugar en el bailando, ¿qué dirá Marcelo Tinelli?.